Se inició desde el día de ayer el juicio contra Donald Trump, con el apoyo de algunos senadores republicanos, hay analistas del acontecer internacional que entienden que es muy difícil que se produzca una condena contra Donald Trump, entienden que no hay los votos suficientes, tiene que haber la dos terceras partes de 100 que vienen siendo 66 y ellos no tienen la cantidad de votos, eh, están 50 a 50, los republicanos tienen 50 votos, los, los, los demócratas tienen 50 y los republicanos 50, el que decide allá es el voto del, del vicepresidente que hace la función de presidente del Senado, según la constitución norteamericana entonces, Seis votos republicanos que apoyaron, le faltarían diez senadores, lo que indica que es un poco difícil. Ahí entran en juego muchas cosas. Los republicanos todavía ven por la cantidad de votos y el apoyo que recibió Trump. No obstante, toda su locura y todos los desafueros que cometió, eh, y, y no, no, toda, to, toda la locura, pero aún así. Ese tipo sacó 70 y pico millones de votos, más de 8 millones de votos de lo que sacó cuando ganó. O sea, tiene una franja de apoyo impresionante. Entonces los republicanos entienden que para el 24, que ya Joe Biden con una edad muy avanzada y con problemas de Alzheimer, no podrá ser candidato a la reelección. Ellos entienden que Donald Trump puede ganar las elecciones. Entonces no lo van a sacrificar porque el partido republicano, como partido, salió muy mal parado. Y ellos entienden, y muchos sectores entienden, que Donald Trump es la tabla de salvación de los republicanos. Por lo tanto, los republicanos no van a afilar cuchillo para su propia garganta. Entienden que no van a apoyar una condena a Donald Trump que lo sacaría definitivamente del acontecer político y de las aspiraciones. Y, y bueno, este hay que seguir de cerca ese acontecimiento. Este es el segundo juicio que se le sigue a Donald Trump. El primero fue siendo presidente. A, ahora lo acusan de incitar la violencia y la insurrección en el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver los días por venir en qué finalmente para esa situación porque la verdad es que eh, Donald Trump ha dado en los últimos tiempos mucha agua que beber y se ha tenido que hablar mucho de Donald Trump y parece que se seguirá durante un tiempo hablando de Donald Trump. Jorge Luis y amigos televidentes, ahí anda un audio, ojalá Ángel lo pueda conseguir, de un policía, de, un, de una persona, Hablando con un policía que deja muy mal parada la situación, y no es la primera vez, y eso no es, no debe de ser noticia, un, una persona de ASWA que está haciendo una negociación, o sea, él dice que no quiere seguir vendiendo drogas. Y la policía, el policía le dice que sí, que... que que él, eh, que tiene que dar 10 mil pesos. Tiene que dar 10 mil pesos como peaje. Entonces, <ríe> las cosas de este país son únicas. Y él dice que, no, que, que, que J.D. King lo eliminaron. El Dicán. el Dicán, el Dicán, sí. Que el Dicán lo eliminaron y que por tanto... Bueno, y, y, y, se, y se escucha la conversación. Yo no pude, no, no me fue posible tenerlo. Pero si Ángel lo puede conseguir. El, el, el director de la policía dice que va a investigar el caso. Pero es un caso grave. Que viene a confirmar las tantas denuncias de que los puntos de droga operan porque pagan peaje. Y eso es en Asua. Eso en Asa. El joven dice que teme por su vida. Que teme por su vida. Y yo le voy a decir lo siguiente. Mira, tú y yo tenemos un amigo común. Que no voy a mencionar su nombre porque no estoy autorizado. Aunque él habló de eso eh, eh, cuando sucedió el hecho. El amigo Adelso Mieses. Adelso Mieses tenía un cuñado le decían pica pica... ...y oye... ...estoy hablando del caso porque... ...muchos días antes... mi ese preocupado... ...y está ahí que no me deja mentir... ...está ahí que no me deja mentir... ...ese pica pica era reconocido como vendedor de drogas... ...tenía un punto en los rieles... Tenía un punto en los rieles ...pero él quería retirarse... Se ...él se retiró... ...y los policías... unos policías que habían aquí en ese momento... Querían obligarlo a que él siguiera, siguiera vendiendo droga. Aquí hay vacas para el campo. Y recuerdo que ese me dijo: Oye, pero qué situación esta. Tú sabes que eh, tengo un cuñado, yo ni lo conocí nunca. Yo lo oí mencionar, pero nunca lo conocí. Tengo un cuñado, hermano de Andrea, que la policía lo quiere obligar a que venda droga y él no quiere. Óyete bien. Oigan bien esto señores, lo que es este país amigos televidentes lo desayunándose. desayunándose allá, que, que los fritos volaron sí, la Fue la policía y lo mató Desayu Ah ¡qué bueno que tú conoces bien la historia Al dedillo, tú la conoces al dedillo Desayunándose en la libertad, en una fritura que había sí. Fueron y se desmontaron, o sea coño una, una banda de delincuentes Una banda de delincuentes un policía fue que mató al que le decían cómo era, que estaba yo con mi amigo, ido a destiempo. Arben Hernández, que me va a buscar, y la gente de La Peña debe de recordar ese hecho. Me va a buscar para ir a las fiestas patronales de La Peña. Él le gustaba ir a las fiestas patronales de La Peña. Y vamos, que yo creo que es en mayo que se celebran. Y vamos, Arben, era un domingo. Eh, estamos ahí recuerdo yo que andaba el hijo mío también Jaime estamos ahí, se han un corre, corre y digo, Jaime, mira aquí va a aparecer ese problema, vámonos de aquí, y nos fuimos, y fuimos a parar al que le haga da, yo era, ha sido visitante, y siempre lo he sido me encanta el, el que eso le, a... le haga va a, a dar el anuncio <risa> gratuito, <risa> precio anunciado en otras ocasiones Oh, y al poco rato que un tipo lo secuestró un capitán de la policía en un carro de policía y lo fueron a matar, que era un famoso narcotraficante que lo, lo, lo, lo secuestraron en la Peña, lo metieron en el bar carro y lo mataron aquí en la, en la Piantini. ¿Cómo era que se llamaba ese tipo? Que era famoso, fue una muerte muy, muy famosa en la Peña.